Mienta negra, si es mordida, mienta negra, si es mienta negra, recién mienta negra, si mienta negra, si es mordida, mienta negra, si es mordida, mienta negra, si es mienta negra, si es mordida, mienta negra, si mordida, mienta negra, si es mordida, mienta negra, si es mienta negra, si es mienta negra, si mordida, negra, si mordida, negra, negra, si mordida, Pimienta negra recién molida Pimienta negra recién molida Pimienta blanca recién molida Pimienta negra recién molida, negra, recién molida. Pensaste que no le iba a sacar, ¿no, hombre? ¿Qué te crees? Pimienta negra, pimienta negra No, recién molida, esta vez Pimienta negra Pimienta recién molida. Pero eso no significa pimienta recién molida que vaya a quedar mala. Pimienta recién molida. Pimienta negra recién molida.